En este vídeo vas a descubrir cuál es el primer lenguaje que debes aprender si quieres empezar a programar. Yo soy Diego Castaño, soy ingeniero informático y llevo programando más de 10 años. Durante este tiempo he llegado a utilizar más de 20 lenguajes de programación. Hoy vas a aprender cuál es el primer lenguaje que debes aprender y sobre todo por qué. Sigue viendo este vídeo. Muchos me preguntáis... ¿Por qué lenguaje debería empezar si quiero programar? Y la respuesta es... Da igual. Esa no es la pregunta que deberías hacerte. En estos casos, yo recomiendo siempre empezar por el final. Y es que aprender a programar es una tarea que no es difícil, pero sí que vas a encontrar obstáculos. Por eso siempre es bueno tener un objetivo en mente que te ayude a sobrepasar esos obstáculos. Para saber realmente por qué lenguaje empezar, debes seguir tres pasos. Primer paso. Pregúntate... ¿Para qué quieres programar? ¿Quieres hacer un videojuego? ¿Quieres aprender inteligencia artificial? ¿Quieres programar para hacer animaciones? ¿Quieres aprender a programar para hackear el pentágono? Sea lo que sea lo que quieres hacer, existe un framework para eso. Un framework es un entorno de trabajo, es decir, un conjunto de herramientas que te van a simplificar la vida a la hora de hacer esas tareas de programación. Basta con buscar lo que nos interesa y la palabra framework en Google, y vamos a encontrar decenas e incluso cientos de entornos de trabajo para lo que queremos hacer. Una vez ya tenemos información sobre qué frameworks hay, vamos a elegir uno de ellos, el que más radia y vamos a ver qué lenguajes de programación necesitamos saber específicamente para ese framework. Así conseguiremos que si encontramos algún obstáculo durante el camino en aprender, vamos a tener una motivación extra para seguir adelante. Por ejemplo, si lo que te interesa es el desarrollo web, habrás encontrado frameworks como React o Angular 2. Cualquiera de estos dos es perfectamente válido y si, por ejemplo, escoges eh, Angular 2, tendrás que aprender HTML5, CSS3, TypeScript y JSON, por lo menos. Si en cambio lo que quieres hacer son aplicaciones móviles, si buscas framework Android, verás que el, el entorno de trabajo más común es Android SDK. En este caso tendrás que aprender el lenguaje Java y XML. ¿Y tú? ¿Ya sabes por qué lenguaje vas a empezar? Déjamelo en un comentario aquí abajo.